Hola. Hola. Bienvenidos a 안녕하세요. nuevo video en nuestro canal. 안녕하세요. <웃음> yeah. 우리는 지금 어디에 있냐면 안녕하세요. 안녕하세요. <웃음> <웃음> 어떤 곳이냐면 안녕하세요. 안녕하세요. 그렇지. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 우리는 오늘 기모노 입고 응. 여기 좀 구경해볼까 합니다. 네. 예. 갑시다. <웃음> 여기가 토게츠케온이라는 거리에요. 여기 이 메인 길에는 많은 그 식당 카페, 길거리 음식 그런 거 말이 있어요. 음. 여기는 저 어떤 면물 양수하시지? 오이. 유나이 좋아하는 히메츠노야이바 애니메이션. 난고. 오호. 귀엽다. Miren, y esta es la tienda donde vamos a rentar nuestro kimono. Se llama Yume Kyoto, tiene varias sucursales y esta es la de Arachiyama. Entonces vamos a entrar aquí y vamos a elegir un kimono. Miren, estos son los precios y la verdad es que siempre tienen kimonos bien lindos. Miren, hay mucho de dónde escoger. Mmm siempre elijo colores como rositas y de hecho la última vez que vine a esta tienda me medí este kimono y está muy lindo pero el día de hoy quiero elegir algún tono diferente a lo que siempre me pongo red mm. red mm. okay 이거 나랑 잘 어울리면 해. 그래? 근데 내가 스스로는 이런 선택가 아니에요. <웃음> 그래서 모르겠어. 잘 어울릴 것 같아. 아. 아 오비 역이야, 좀 약간 빨간 좋아 빨간 빨간 빨간 빨간 빨간 빨간 빨간 빨간 빨간 빨간 muy bonito me gustaron mucho los colores y ahora voy a pasar a peinado que como podrán darse cuenta hoy no me peiné a propósito porque la renta del kimono incluye también un peinado miren hay un catálogo para elegir peinado a ver cuál elijo mm. creo que me voy a ir por este se me hace muy bonito es una trenza y con un accesorio de flores así que este es el bueno <risa> chua. Mm, chua. Uh -huh. Miren, también puedo elegir una bolsa. Y tienen todas estas para elegir. Uy, ¿Cuál elegiré? ¿Y voy a poner? No, digo chua. Mm. Ok. Final look. <risa> Miren, y también nos van a dar chanclitas. Y ya estamos listos. Me gustó mucho mi look. Hayato también se ve bien guapetón con abanico porque ya hace calor. Vámonos, vámonos. Sí. Oigan, y ese sonido que se va a escuchar en el resto del video es Hayato con sus chaclitas de madera. <risas> las mías no se escuchan, pero las de él sí. Todo el video se van a escuchar. Joteo. No mucho, lo ¿Qué es que en, en no yes. Yes. No mucho, no Cada que venimos, Hayato se pone kimonos color azul. Y hoy eligió verde. Y miren lo que guapo se ve. Y el ¿Conde chanclas orina? Y ahora hemos venido A comer un poco de comida Callejera japonesa Miren Todo esto es delicioso ta ta chicos. Miren, y así luce la comida. Es como una botanita o un snack japonés. Y miren, aquí en esta misma tienda tienen todas estas versiones diferentes de dango, los pasteles de arroz. Miren, inclusive tienen estas que son de sandía. ¡Wow! Y miren, ahora hemos venido a esta cafetería. Muy, muy bonita. Después tenemos que anotarnos en la lista de espera. Vamos a ver el menú. ¡Oh! Yeah. Eso es lo que queremos comer. Miren qué bonito está el restaurante. Vamos a ver el menú. Esto es lo que queremos comer. Sí. ¿Cómo uh -huh. voy a decir? Pin Suikou. Café. Ah, perfecto, machetan. Mm -hmm a gracias ¡Guau! Miren, esto fue lo que ordenamos. Estos de aquí son pasteles de arroz y los vamos a cocinar en este pequeño fogoncito. Y viene acompañado de frijoles dulces que a mí no me gustan y también viene acompañado de té verde latte que este lo va a comer Hayatito y yo me pedí un iced tea helado porque hace mucho calor, así que y todo aquí más. <laughs> wow, <Cute>. <laughs> <laughs> mitad ok ok, okay. okay. Cool. Cool. <laughs> wow. mm. Mm. está rico <laughs> El sonido de las chanclas de Hayato. <risa> Miren, yo no sueno, pero Hayatito Cúñan su... acá. <risa> de hecho, la primera vez que nos pusimos una yucata los dos juntos Me dijo Hayato, ay Tania vas a batallar un montón Porque tienes que caminar unas chanclitas de madera y que quién sabe qué y a lo mejor ahora yo así de que la la la la la con mis chanclas como si nada. Y él sufriendo. <risa> y ahorita vamos caminando rumbo al bamboo forest, que es muy famoso esta zona de Arachiyama, que pues como su nombre lo dice, es un bosque de bambú y es muy bonito cada que vengo a esta zona lo vamos a visitar porque me gusta mucho, se los voy a mostrar ahorita en el video. Miren, si avanzamos todo derecho por esta calle, llegamos al famoso Bamboo Forest de Arachiyama. Hay muchos Bamboo Forest aquí en Japón, pero este es uno de los más famosos. Dios mío, este hombre, ¿cómo batalla en caminar con la yukata No puedo, pobrecito. Le digo, camina rápido, Hayato, púrale Y va bien despacito. Kimonote. Kimono, chaval. Hice un es? Chiana más no, <risa> miren y ya estamos entrando al bosque de bambú eso que se escucha son las cigarras en el verano japonés hay muchas muchas cigarras guau wow. 괜찮았잖아. 나. 우와. 오케이. 오케이. 오. 할수나할수 있어요. chicos y ya vamos saliendo del de bosque de bambú y ahora los vamos a llevar a otro lugar que se llama el kimono forest que en realidad solamente son como unos tubitos que tienen iluminación en la noche y donde tienen telitas que tienen los kimonos entonces por eso se llama el kimono forest miren es aquí son estos tubitos que como les platicaba tienen como los estampados de la tela de los kimonos entonces por eso le llaman el kimono forest y en la noche todas estas tienen iluminación miren aquí hay una foto de cómo es que se ve de noche la verdad es que de día yo creo que no vale mucho la pena pero a lo mejor de noche sí se ve muy bonito 우리는 이제 kimono을 볶고 그 리버척에서 조금 쉴까 해요. Yes. Go. 변한 옷을 입지. 그 사실 오늘이 그 잠마가 끝난 날이라. 드디어. 진짜 날씨가 떠. 엄청 더워져서 그리고 그냥 기모노 계속 입는 것도 너무 불편하긴 하고 너무 덥고. 근데 예뻐. 네. 그래서 또 입고 싶긴 한데. 근데 이게 벗어야지 <웃음> Sonica, no tan transformación Yes O champion peone, Y ahora hemos venido a comer helado Ahí está el hombre comprándolo Y aquí está el helado feliz <laughs> Blueberry yogurt. Oh, blueberry yogurt. Mmm. Más oh. chiquitada. Oh. Wow, no muco. Y yo pedí el mío de banana con chocolate chips. Wow. Uau, chichaco. Banana, chichaco. Banana, chichaco. Y miren, ahora, para finalizar nuestra cita en Yucata, vamos a sentarnos aquí a comer de nuestro helado. ¿Helado? Sí.